Seguimos con los contenidos de retrospectiva en Grande Premio en Español y esta vez vamos a desglosar las 5 mejores carreras de la temporada 2022 de la Fórmula 1 ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto y de esta manera vamos a arrancar con nuestro repaso de las 5 mejores carreras de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Arrancamos con la quinta con el GP de Sao Paulo. Una carrera muy especial para Mercedes. Un equipo que había arrancado muy mal en la temporada con un diseño equivocado del W13. Con un auto sin pontones que terminó desencadenando varios problemas con el efecto rebote y mucha falta de competitividad. Con respecto a sus rivales Ferrari y Red Bull. Sin embargo, ante la llegada de la Fórmula 1 al continente americano. Hubo un salto de rendimiento por parte de Mercedes. Con buenas actuaciones en Estados Unidos y también en México. Y cuando llegaron a Brasil. Ya la eh, perspectiva era mucho más alentadora para la, el equipo alemán. Después de una pole position bastante sorpresiva de Kevin Magnussen con un Haas, para la carrera sprint eh, Russell salió con un auto con mucho más ritmo que el de Verstappen, quien había sido líder parcial de la competencia y el británico logró eh, consagrarse por primera vez en una carrera, si bien en una carrera clasificatoria en la Fórmula 1. Sin embargo, lo mejor vendría el domingo, ya que eh, Russell pudo ganar prácticamente de punta a punta esta competencia del GP de Brasil y darle la primera victoria a Mercedes en 2022, quizás un bálsamo después de sufrir tanto con el diseño del W13 y no terminar el año en blanco, ¿no? después de tantas temporadas de éxitos desde 2014 a 2021. Eh, Concerrándose en el de Constructores, esta vez Mercedes terminó tercera, pero al menos pudo festejar en Brasil. Manos con el puesto número 4, la carrera esta vez de España. Eh, una competencia ya yéndonos al primer tercio del campeonato, eh, cuando había una lucha muy franca... Entre Red Bull y Ferrari. Leclerc que estaba como líder de campeonato. Bertappen que había ganado las últimas dos competencias. En Emilia, Romagna y Miami. Y en España eh, se esperaba eh, ver qué es lo que podía ocurrir. Si Vertapen iba a poder por terminar eh, de doblegar a Ferrari. O eh, si el equipo italiano iba a poder sobreponerse después de las victorias de Bertappen. Y eh, continuar con el liderazgo. Y ya cuando comenzó este fin de semana, el dominio de Ferrari fue descomunal con Leclerc, liderando los tres entrenamientos, liderando la clasificación y liderando también la carrera hasta la vuelta 27, hasta que el motor eh, de eh, la F1 75 dijo basta. Verstappen por su parte eh, tuvo una pequeña salida de pista. Después tuvo un pequeño problema con el DRS que le quitó un poco de rendimiento. Y después eh, pudo tener un buen stint final. Quizás ayudado también por su compañero Sergio Pérez que le cedió el puesto de vanguardia de la carrera. Y de esta manera eh, con Ferrari y Leclerc sin poder sumar eh, en el campeonato. Y con Verstappen llevándose el pleno, llevándose todos los puntos de la carrera logra eh, tener a los holandeses por primera vez como líder en el campeonato Lo que marcó un gran punto de inflexión en la historia del campeonato de la Fórmula 1 2022 Yendo al puesto número 3 Ahora tenemos al GP de Hungría Una carrera eh, que clausuró la primera parte del campeonato Antes del receso invernal que tiene la Fórmula 1 y en la que se vio un gran nivel de Max Verstappen Verstappen había clasificado en una mala posición en un décimo puesto eh, eh, perjudicado por una falla en la Q3 de clasificación en, en el que tuvo eh, un problema en su unidad de potencia y debió remontar desde el décimo puesto en la eh, carrera ya las primeras 15 vueltas logró eh, ubicarse dentro del top 5 eh, y después se vino beneficiado también por una equivocación estratégica de Ferrari que colocó neumáticos duros a Charles Leclerc en un ambiente ahí en Hungría eh, que era demasiado frío, los neumáticos no se pueden calentar bien y el piloto Monegasco comenzó a perder rendimiento y por el contrario Verstappen pudo doblegar también a Russell, a Sainz y también a su compañero Sergio Pérez para quedarse con el primer puesto y eh, lograr una muy meritoria victoria después de un décimo lugar de largada es lo que también significó un golpe de gracia para Ferrari porque eh, terminaron perdiendo una carrera que tenía un trámite muy favorable para Leclerc y eh, todo el resto de la cubería italiana. Ahora vamos al puesto número 2, vamos al principio de campeonato en el GP de Bahrein, en una carrera que iba a mostrar muchas sorpresas, porque el cambio reglamentario de la Fórmula 1 eh, llevó a Ferrari a la cúspide después de no haber la victoria en 2020 y 2021. Y también eh, la caída de Mercedes, eh, como decíamos antes, con varios problemas de desarrollo en el W13. Y esa primera carrera eh, tuvo una tarea excepcional de Leclerc que pudo superar varias veces a Verstappen en una lucha muy interesante por cambios de posiciones y eh, lo que fue quizás eh, una... Un inicio que quizás nadie esperaba porque también eh, los dos autos de Red Bull terminaron abandonando por problemas técnicos. Y Ferrari logró su primer doblete en la Fórmula 1 en mucho tiempo. Y también su primera victoria en dos años y medio eh, sin eh, de sequía. ¿no? Así que eh, fue realmente una jornada inolvidable para Ferrari. Eh, un excelente debut de la F1 75. En lo que parecía... Un campeonato que parecía pedir de Ferrari. Sin embargo, como todos sabemos, el dominio del la escudería italiana fue muy fugaz. Eh, y después de esa competencia, el monedasco solamente pudo ganar dos carreras más. En, Aust en Australia y en Austria. Y Verstappen pudo ganar 15 carreras en el año. Lo que se convirtió en el récord vigente de la Fórmula 1. Vamos al puesto número 1 ahora. El Gran Premio de Gran Bretaña. Una carrera que... En un principio, puede parecer muy peligrosa, eh, que pudo haber sido trágica también por el grave accidente de Won Shu la largada. Eh, el auto de Alfa Romeo dio varios tumbos, terminó contra las mallas de contención en la tribuna y, por suerte, la asistencia de Jalo salvó la, la vida del piloto chino. Y yendo eh, específicamente a lo que fue la carrera, una gran pole position de Carlos Sainz, eh, sin embargo. Eh, un error en las vueltas eh, las primeras 10 vueltas eh, llevó al piloto español al segundo lugar eh, debido a la presión de Verstappen que quedó primero parcialmente sin embargo, algunos eh, desechos de la pista algunos pedacitos de auto que quedaban eh, la pista terminaron eh, rompiendo una parte del piso del RB18 y comprometieron el rendimiento aerodinámico, aerodinámico del auto de Verstappen así eh, Sainz se puso como nuevo líder de la carrera y eh, terminó segundo detrás de Leclerc pero eh, faltando unas 10 vueltas para el fin de la carrera eh, un abandono de Esteban Ocon generó un, un auto de seguridad problemas para, para Leclerc que Ferrari indicó que no entrara a boxes a cambiar neumáticos mientras que Sainz y Hamilton sí pudieron calzar gomas frescas Leclerc eh, con gomas gastadas hizo lo que pudo, eh, con una nota no estaba a nivel de sus rivales y terminó perdiendo las posiciones, tanto con Sainz, con Hamilton y con Pérez. Eh, realmente Leclerc dio un show en esas últimas vueltas de la carrera y terminó muy fastidiado por esa oportunidad perdida. Por culpa de Ferrari y también tuvimos a Carlos Sainz que pudo festejar su primera victoria en la Fórmula 1 después de 150 carreras. Este fue el repaso de las 5 mejores carreras de la Fórmula 1 en este 2022. Dejo tu opinión que te pareció y qué otra carrera podría sumar a este listado. Un abrazo, felices fiestas.